Ciao amici de Fisi Más da Paulo. El giorno de hoy voy a hacer eh, un entrenamiento per la espalda y vamos a tonificar la espalda, a diventarla grande y fuerte, y tónica y definida. Para el giorno de hoy habíamos bisogno de un paño de manubres. El peso, tu el peso es muy relativo. Tú puedes prender 5 kg, eh, 7 kg, 10 kg, 15 kg. Dependiendo de tu capacidad física, vamos a hacer un circuito donde se va a elaborar 30 segundos de trabajo de, de o de esfuerzo con 15 segundos de recupero. O estos ejercicios lo puedes hacer en pie o anche seduto. El giorno de hoy lo hago así: en ginocchio, en ginocchio, en ginocchio. Voy a modificar, voy a modificar eh, qué sensación se siente a mi cuerpo. Si tú, ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete, láchame tu tu, tu comentario escríbeme pablo voy a entrenar la próxima vuelta un poquito el bichipiti facemos un entrenamiento para el bichipiti miles miles miles miles miles mile, gracias a todas las personas que guardan este canal vamos a iniciar ya previo previo de esto de facto un rescaldamento que es importante para evitar eh, eh, lesiones a nuestro Corpo, corpo, importantísimo, importantísimo. No iniciar así eh, como una máquina, no. Aunque nuestro cuerpo es una máquina, pero necesita un poquito, vale un poquito de rescaldamiento Enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física. Ok, vamos a empezar. Solamente vamos a hacer tres ejercicios, tres ejercicios. Lo repito tres voltes tres vueltas. Aproximadamente, esto dura de 7 a 8 minutos. 30 segundos con... 15 segundos de recupero ok, meto mi timer mi timer, mi timer, mi timer de Pugili prepárate, prepárate nuestro primo ejercicio vamos a abrir la espalda 1, 2, 3 vado avanti 1, 2, 3 nuevamente 1, 2, 3, avanti. 1, 2, 3, abro. 1, 2, 3, avanti. 1, 2, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a seguir la secuencia, vamos a fare, vamos a alternar, dopo andiamo a hacer el segundo, el segundo vamos a hacer el cuestionario. Vale. Salgo, chudo abro y yendo okay, ok se va salgo yudo abro y siendo salgo yudo abro y yendo salgo yudo abro y yendo se va se va ta ta ta yendo perfecto perfecto su su su su yude abre Lentamente, lentamente. Da, da, da. Ok, se siente. Da, da, da. Ok, perfecto, perfecto. Si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete. Ládate tu comentario. Nuevamente, nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer este. Avante, avante, avante. Ok. Ah. Usa, usa la fuerza del abdomen. Usa la fuerza del abdomen. Uh, yeah. Yeah. sí, sí, sí, sí, sí. Yeah. Uh, fuerza. Uh, <ríe> ah, estoy laborando con de Yeah, ya. Yeah. Espalda, espalda. Yeah. En español. Hombros, hombros, hombros. Okay, ya hemos para nuestro primo Jiri vamos a hacer nuestro segundo giro vamos a hacerlo solamente 3 tres, tres. un entrenamiento eh, corto, pero intenso así va 1 2 3 vado adelante 1 2 3 mantén la respiración 1 2, 3, más adelante. 1, 2, 3, 1. Ok, perfecto, ¿cuál sigue? ¿Cuál continúa? El pres militar, el pres militar tra, cierro, abro y exciendo. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. Prepárate. Abro, abro, grande, abro grande, su, judo, abro, yendo, su, judo, abro, yendo, su, judo, abro, ah, tra, perfecto, ta, ta, ta, yendo, ta, Da. Da. Ok, Madre de Dios, ya la espalda se siente. Yo te consigo que con este entrenamiento estos ejercicios, Falo de 3 a 4 voltes a semana Vas a ver grandes resultados. Grandísimo, grandísimo. Ok, se va. Lo puedo hacer con uno, da. uno, luego con el otro. Da. Una piccola modifica, guarda. Da. Lentamente, lentamente, lentamente. Da. Ok, ok, ok. Cambia. Va, Va, si va. Ok. Ah, si va. Ah, Seis tú que comanda. El peso no te desciende, no te desciende la mano Sei tú que comanda. Comanda tú, comanda tú. No comanda el manubri. Ah, ok, perfecto. Último giri, último giri, último giri. Si tres giri per te son pochi, Fácil 4 vueltas, 4 vueltas, 4, que la quinta vuelta no, no es problema. Siempre modifica el peso. Sí va. Abro. 1. 2. 3. Vado adelante. 1. 2. 3. Abro, abro. 1. 2. Vado avante Uno Dos Tres encima. Uno uh. Ok Ok, ok, ok, ok, ok Fuisimas en Youtube Ok Oiga, yo no pronuncio bien la estilo no la, no la pronuncio bien Fuisima Ok, ok, ok Abro, abro, abro su su Abro, abro, yendo, su, judo, abro, da, arriba, cierro, abro, abajo, arriba, cierro, abro, abajo, su, judo, abro, yu, su, judo, abro, yu, su, judo, abro, su, arriba, cierro. Bajo español, español, español, italiano. ¿sí? Siempre seamos siempre libres, siempre, siempre libres. Si los español veloce, no No se comprende. Ok, nuevamente, más, más, más. Uno, dos, los dos ensieme. Uno, uno, ok, va, los dos los dos juntos, ah, sí va, ok, uh. ok, los dos juntos, los dos juntos, yeah, uh. uno, otro, ah, último, último, tú te tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú ok, <ríe> por el yordo de hoy habíamos finito, te recuerdo, tú me lo repites, 3, cuatro, cinco volte No olvides dimenticarte, al final, vale un poquito de stretching, stretching al brazo, los ejercicios que habíamos hecho a lo último, eh, son importantes, son importantes. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete. De cuore, Pablo.